Buongiorno cari amigos de Pablo El giorno de hoy ¿Qué cosa faccio? faccio? Un circuito per la gamba Vamos a diventar la gamba como mármol Mármol, mármol, sí Vamos a potenciarizar la gamba Con cinco ejercicios Que lo voy a repetir una vuelta. Nuestro método de labor: 30 segundos de esfuerzo Con 10 segundos de recupero Si sí, será un momento donde Mancará la fuerza Pero tú sei fuerte Continua, continua, continua Y no mola más Solamente dura 4 minutos Yo lo repito una vuelta Tú lo repites a casa Una, due Aunque tres vueltas En este momento Le envío un saludo a, a Ricardo Cal Que nos guarda Mira Ricardo Vamos a, a meterle duro en este ejercicio Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad En nuestro En nuestro cuerpo un poquito la espalda, en diestro en dietro muevo el pie muevo el pie Que bisogno mi sueño de, de la gamba Estos ejercicios se diventan que un poco un poco aeróbico porque es intenso intenso, pero te ayudarán a a diventar la gamba fuerte fuerte, aunque tú le puedes variar el, eh, el tempo encrocho y hielo ok, cambio Ok, perfecto, perfecto. Me piego. Ok. Ok. Perfecto. Perfecto. Pico la corseta, corseta. Corseta. Si, sí, si, sí, si. Sí. Corseta. Andiamo, Ricardo. Andiamo, andiamo, andiamo. Muévete, muévete en el posto. Ta, ta, ta. Ok. cerco mi timer. 3, 2, 1, 0. Nuestro primo es el guarda. 1, 2, 3, 4, 5 Arriba nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 En punta, en punta, en punta 1, 2, 3, 4, 5 En punta, en punta, va 1, 2, 3, 4, 5 Salgo, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 Salgo. Uf. Adesso. Adeso. Escuas ya. Abro el lado. Ok, se va. Escuas ya. Abro. Escuas ya. Abro. Escuas ya. Abro. Escuas ya. Abro. Jam. abro. Da. Da. Nuevamente. Uf. Ta. Arriba, ta, Ahora. arriba, salto, ta, arriba, Uf. Se siente, no, Se siente... Se siente... Eh. Uh, oh. no? Andiamo con Eh. Eh. uno, Uno, uno, Uno, due, uno, due. Uno, due. Perdón. Fácil. Oh. Oh, cambio, cambio, último Se la habíamos fatta no ha estado fácil pero habíamos probado habíamos probado respira profundo gracias a tutti por guardar este canal si tú ancora no te estás inscrito inscríbete a eso. no dimenticare de far stretch de cuore Pablo